La cultura digital ha transformado las coordenadas fundamentales con que interactuamos y nos ubicamos los seres humanos. Esta cultura ha transformado el trabajo y la economía. De igual manera, ha transformado la comunicación humana y las prácticas e interacciones sociales cotidianas, pues a las tradicionales relaciones cara a cara ahora se les ha añadido múltiples posibilidades de encuentros virtuales. El correo electrónico, los programas de mensajería y las redes sociales son ahora fórmulas de comunicación interactiva ampliamente instaladas que han desplazado al viejo telégrafo, al correo postal e incluso al teléfono. Los dispositivos móviles permiten un uso y un acceso casi ilimitado a los recursos tecnológicos. La información circula de modo instantáneo. Se produce de manera deslocalizada, global y atemporal. Y es cada vez más accesible. Las políticas educativas... Los sistemas educacionales y las instituciones tradicionalmente resistentes al cambio sufren el embate de la cultura digital y de la incorporación de Internet y las TIC a sus distintos procesos. A la escuela tradicional le ha costado reconocer que estudiantes, docentes, administrativos y funcionarios son usuarios asiduos de dispositivos digitales con conexión a Internet que invaden los procesos y espacios escolares demandando infraestructura tecnológica en distintos niveles. Dada la velocidad de la revolución tecnológica que vivimos, la escuela no ha tenido tiempo de incorporar las TIC de modo reflexivo a sus procesos organizacionales, comunicacionales y educativos. No obstante, la enseñanza y la figura del maestro, el aprendizaje y el rol del estudiante, la escuela y sus procesos organizacionales y de gestión están siendo transformados con esta serie de incorporaciones tecnológicas. Redes de computadoras, redes sociales, plataformas de enseñanza-aprendizaje, libros y bibliotecas digitales modifican los procesos y recursos de aprendizaje en todos los niveles educativos. Hay cada vez más recursos multimedia, cursos abiertos, asesorías y clases interactivas que en suma reconstruyen la noción de la educación, de las modalidades educativas, de los procesos de autoaprendizaje y de las tareas y deberes escolares. La comunicación entre pares y docentes se da en línea, las tareas y proyectos se entregan en formato electrónico y las discusiones de clase continúan en foros virtuales. Libros y enciclopedias, museos y galerías, centros de documentación y archivos se están digitalizando de modo acelerado, ampliando el consumo de bienes culturales que antes era de acceso exclusivo. Internet y la cultura digital están transformando el modo de producción y distribución del conocimiento. La enseñanza se transforma con la utilización de simuladores, de fuentes de información de alto grado de especialización y con el uso de programas informáticos cada vez más especializados y poderosos. En las instituciones se puede acceder a conferencias y a una oferta casi infinita de cursos en línea. Las TIC han cambiado la escuela como institución. La gestión y la administración, la enseñanza, las formas de comunicación e intercambio han incorporado estrategias y herramientas tecnológicas. La nueva cultura digital exige un conjunto de disposiciones, valoraciones y saberes digitales orientados a conciliar lo digital y lo físico, así como las maneras de comportarse e interactuar en los entornos virtuales. La cultura digital se sostiene a través del uso extensivo de computadoras y dispositivos electrónicos y se potencia y amplifica a través del uso de Internet.